En este video vamos a ver un tercer caso que se nos podría presentar con gráficos de mapa de bits. Tengo un marco creado y aquí están las dimensiones del marco, es decir, el tamaño de impresión que tendría que tener la imagen. Ancho 5,89 eh, pulgadas y alto 4,31 pulgadas. Si yo vengo a allí y reviso la imagen que tengo preparada para ese marco, vengo a imagen, eh, tamaño de la impresión, eh, bueno, veo que aquí si la imagen está configurada a 300 dpi, eh, esto, a ver pulgadas, me da bastante más que lo que yo necesito, pero voy a hacer una comprobación, si yo aquí coloco la medida 5,895 que es lo que yo necesito en pulgadas, bien, Aquí me da 4,31, que es exactamente lo que necesito. Lo que ocurre es que la resolución se ha elevado. ¿Bien? ¿Esto qué es lo que me está mostrando? Que yo tengo más píxeles de los que necesito. Es decir, mi tamaño en píxeles es mayor. Entonces, cuando yo eh, acabo de achicar el tamaño de impresión, la resolución ha aumentado. Hay más píxeles por unidad de longitud que los que necesito. Esto para este caso no es un problema cuando yo estoy preparando una maqueta. Porque yo puedo colocar los insumos con exceso de información y después cuando genero el PDF final deshacerme de la información que no necesito. Es decir, voy a pedirle a Scribus que remuestre la imagen y que elimine el exceso de píxeles le voy a dar entonces aquí eh, aceptar y voy a colocar mi imagen que en realidad eh, como no la estoy guardando eh, la voy a colocar eh, tal como estaba originalmente le voy a decir archivo importar obtener imagen voy a elegir esta que se llama ruta le voy a dar a aceptar y la imagen configurada a 300 excede ampliamente mi marco, pero como yo sé que las proporciones de la imagen son las adecuadas, puedo venir a Elemento y decirle actualizar imagen a marco y ahí quedó cargada mi imagen. Muy bien.